Buenas noches, qué gusto estar con todos y todas. Bueno, Antes de iniciar, quiero pedirles que nos preparemos, preparemos nuestros, nuestra mente, los pensamientos, nuestro cuerpo también, para recibir la información, para tener ese corazón abierto y poder llenarnos de esa espiritualidad. Entonces poco a poco vamos a, a ir relajando en este espacio, en este pequeño espacio. Respiramos profundo. Y en cada respiración vamos aflojando los músculos. las piernas, los pies, aflojamos los brazos. Entramos a este mundo pequeño de nuestra mente y soltamos todo aquello que nos puede traer incomodidad, inseguridad y la llenamos con pensamientos conscientes positivos mientras nuestro cuerpo Se relaja cada vez más. Y aliviamos esos pensamientos al alma, al ser espiritual que soy. como un bálsamo de suavidad, de paz, sentimos nuestro cuerpo totalmente relajado, en calma. Todo lo del día se queda a un hábito. Lo observamos, todo lo que vivimos en el día y lo llenamos de paz. Paz. Esa es nuestra esencia. Om Shunti. Bueno, y en este estado, entonces, vamos a, a tener el tema de hoy. Un tema muy bonito de cómo llenar de espiritualidad, nuestras acciones cotidianas. Y es interesante porque, bueno, que yo recuerde, nunca nadie me enseñó que yo soy un ser espiritual, que yo no soy ese montón de cosas que vivo cada día, que soy un ser espiritual y que esta espiritualidad, cuando yo la reconozco en mí, me permite hacer acciones casi que en todo momento de forma espiritual. Es decir, llevar a la espiritualidad nuestras acciones cotidianas. Y bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que valorar, reflexionar y también sentir es que yo soy un alma. Cada uno de nosotros y de nosotras somos almas, seres espirituales, puntitos de luz. Y en este sentido, este puntito de luz, cuando vive una experiencia en un cuerpo, pues es cuando a través de este cuerpo se nos permite hacer acciones, actos. Pero cuando no estamos reconociendo el alma, a ese punto de luz, a esa maravillosa, eh, esa maravillosa luz, ese maravilloso ser que siempre está vivo, eternamente vivo, y es el que le da la vida al cuerpo, pues es ahí donde a veces tenemos un poco de conflicto en cuanto a las acciones que hacemos. Pero cuando estamos en esa conciencia de alma es cuando verdaderamente empezamos a llevar nuestra espiritualidad, es decir, lo que somos, a nuestras acciones cotidianas. Pero la base de estas acciones tienen que ver con nuestros pensamientos. Porque, ¿qué sucede cuando nuestros pensamientos están en automático? Y entonces empezamos a decir, pero... Pero, ¿cómo? Si yo, bueno, creo que actué bien. Creo. Me parece que sí. No, no hice nada malo. Pero, quizás un gesto, quizás una palabra, una frase puede hacer la diferencia. Entonces, se puede generar un conflicto. porque cuando no estamos conscientes de estos pensamientos, pues es ahí donde posiblemente hasta al final del día terminamos cansados y cansadas. Entonces debemos poner atención. ¿Atención a qué? Primero al alma, a lo que soy. Cuando yo ya estoy en esa conciencia, inmediatamente pienso en el presente. En esa alma maravillosa que soy, esa alma que sí tiene sus, sus diferencias, tiene quizás eh, sus problemas, situaciones que quizás no van acorde al día, pero primero soy un alma. Y cuando yo ya sé que soy el alma, es como si me sentara en el trono de este cuerpo, aquí en en el entrecejo, ese puntito de luz, cuando lo recuerdo, empieza a brillar y empieza a generar ese presente que quiero. Eso positivo que yo quiero traer a mi vida. Y transformar todo aquello que quizás en algún momento no estuvo bien, cometí errores. Pero no es para castigarse. Se trata de reconocer y valorarme primero como alma, como ese ser talentoso y especial que soy. Y poner atención. ¿A qué debo poner atención? A lo que estoy pensando. ¿Cómo me estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Y de esta manera ya voy a tener una base para poder darle una buena intención a esa acción que voy a hacer. Desde la base de ese cuidado del ser, empiezo a observarme, a reconocer lo que soy verdaderamente. Ese ser espiritual, verdadero, que tiene muchas cualidades y poderes espirituales. Y que llevados a la práctica, podemos tener mejor bienestar en nuestra vida. Sobre todo en las acciones que realizamos. Yo puedo tener ese control en mi mente. Puedo tener el control de mis pensamientos y puedo transformar o cambiar esos pensamientos en el momento que quiera. Tan solo es una decisión. Pero para esto se requiere usar el método correcto, que es la observación. Yo observo, reflexiono y de hecho hasta puedo conversar conmigo mismo, conmigo misma y poder tomar la mejor decisión para actuar. Entonces, para esto yo empiezo a tener como una práctica espiritual día con día que va aumentando y que se va haciendo cada vez más natural, precisamente para evitar esos gestos o esas palabras erróneas o esas frases que decimos o simple y sencillamente una acción que no fue la mejor o lo que pretendíamos en ese momento. Entonces, para esto eh, es muy importante utilizar nuestros órganos sensoriales que son como las ventanas del alma a través de los ojos, a través de mi actitud, a través del accionar, pero también cuando escucho, cuando veo, con las palabras que estoy utilizando y también hasta con los movimientos. Yo me he puesto cuidado, por ejemplo, que... Como me gusta mucho o me gustaba mucho el teatro, ahora ya no lo practico, pero antes sí, yo gesticulaba mucho y también movía mucho las manos y era una locura ella de manos, que eran, yo decía que era más rápido las manos o mi cara, el, el gesto de mi cara que lo que quería decir. Entonces me adelantaba lo que quería decir. También estas palabras, a veces utilizamos palabras que... Que son eh, sin tacto, que tal vez eh, no medimos lo que vamos a decir y lo decimos en automático. Y quizás no es lo que estábamos pensando, no era lo que queríamos decir. Entonces las palabras deben ser amables, dulces, poquitas palabras, pero que lleguen al corazón de las personas para que cuando me mire esa persona pueda ver un ser más allá de este cuerpo puede haber un ser espiritual, pero yo también poder utilizar mi mirada para poder decirle a esa persona y desearle y sentir que es una persona especial. Escuchar. Escuchar es muy importante, ya que creo que últimamente no escuchamos, pero sí queremos que nos escuchen. Es importante tener esa reciprocidad de escucharnos mutuamente, de sentir lo que la otra persona está eh, necesitando, de considerarla, de, de tener esa sabiduría a través de ese silencio que yo puedo crear en mí en el momento en el que me estoy relacionando. Y esas acciones van a determinar también mis talentos y mis cualidades que podrían ser un reflejo para que otras personas puedan también descubrirse a sí mismas. ¿Y qué pasa? Bueno, la base de todas estas ventanas sensoriales que tiene el alma a través del cuerpo, pues es la actitud positiva que día con día yo puedo tener dentro de mi mente, llenar mi mente de esa actitud. Es como danzar, como, como cada mañana llenarme de esa... Eh, maravillosa positividad, eh, poderme ver al espejo y sentir que soy un ser especial, que va más allá de las etiquetas que la sociedad muchas veces nos pone. Entonces, como les decía anteriormente, la mejor práctica es ser un observador desapegado. ¿Qué observo alrededor? ¿Observo a las personas? ¿Observo el comportamiento de la familia? de los hijos, del marido? No. Me observo a mí misma. Me observo a mí mismo Observo al alma con esa posibilidad de verlo como si estuviera pasando una película. Entonces yo puedo observar hasta mis pensamientos, sentirlos, escucharlos muy sutilmente y hasta verlos y darles una mirada de paz de calma, escuchar qué es lo que yo necesito en ese momento, cómo puedo actuar de manera tal que se cubra ese accionar con mi espiritualidad, con lo que yo soy verdaderamente. Pero para eso necesito ser un observador, una observadora desapegada, de porque la vida es una obra de teatro. Constantemente estoy actuando, estoy generando acciones constantemente. Y estas acciones van a depender de lo que yo estoy sintiendo, de mi actitud, de mis pensamientos. Entonces esa experiencia eh, se da cuando yo el alma estoy en un cuerpo que es una máquina increíble y maravillosa y que me permite moverme, que me permite escuchar, que me permite sentir, que me permite palpar, me permite hablar. Me permite actuar. Y entonces yo quería pasarles este video que me gustó muchísimo. Eh, lo estuve reflexionando mucho. Porque ahora les cuento eh, por qué escogí este video. Y, y, y fue una decisión que yo tuve en un día, un ejercicio que hice de actos de bondad. Cómo la gente en su accionar, en cada accionar, aunque sea muy pequeño, en pequeños detalles o grandes detalles, son actos que pueden llenarse de espiritualidad con tan solo una decisión positiva y una actitud que alimente esa decisión. Bueno, les invito a que puedan ver este video y sentirlo porque realmente es como, es como encender las luces de cada alma que está en un cuerpo viviendo una experiencia, una situación, quizás no muy agradable o quizás una, un sentimiento de soledad. Eh, pero les quiero contar que un día me propuse ver actos, acciones de bondad. Y nu nunca me imaginé que iban a ser acciones eh, que iban dirigidas hacia mí. Entonces ese día, era un domingo, salí y mi corazón estaba abierto a, a, a observar todas esas acciones que nacían de la bondad del corazón de los seres humanos. Y curiosamente fue de verdad una cadena de acciones maravillosas que yo misma me sorprendí. Porque resulta que ese día, bueno, salí, llamé un, un carrito para poderme trasladar al lugar donde iba con mi papá, que es un señor de 93 años, poquito grande. Y, y el señor inmediatamente eh, detuvo el, el automóvil, se bajó, eh, abrió la puerta, se bajó, me ayudó con mi papá. Me ayudó a cargar eh, la caminadora y muy amable el señor y yo, mira, primer acto, <ríe> primera acción, qué interesante. Y el hecho también de, de, de, de dar o de hacer esa reciprocidad, empecé a escucharle todo lo que él tenía que contar y con ese entusiasmo de ese día, pues así hubo una escucha y una colaboración. Y de repente entro al lugar donde iba y pedí una silla de ruedas y tan amables ayudaron a mi papá a sentarse en su sillita de ruedas, le decían muy buenas cosas, eh, por supuesto uno da las gracias y todo eso inicia una cadena de procesos de acciones, de actos de acciones que uno se puede maravillar en la vida generando hasta una atmósfera diferente en, en uno mismo primero y después en, en el resto, en el entorno en el que está. Y así sucesivamente les cuento que conté como alrededor de unos seis, seis acciones que me, me dejaron pero feliz, alegre de ver que realmente sí existe la bondad y sí se puede ir eh, construyendo esa bondad desde, desde nuestra especialidad como seres espirituales que somos. Entonces la espiritualidad sí es eh, o es asertiva en cuanto a nuestras acciones. Pero tiene que ver con nuestra actitud. Tiene también que ver con nuestros gestos, con la forma en que miramos, en que hablamos, en que nos expresamos. En que nos movemos, por ejemplo al cocinar y al comer los alimentos, ¿en qué estado lo estoy haciendo, verdad? ¿Cómo cocino? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué deseo? ¿Cuál es la cualidad que voy a aplicar para poder, por ejemplo, hacer arroz, hacer pan, hacer el plato fuerte? ¿Cuál es ese sentimiento para que otros puedan sentirlo? Porque todo lo que hacemos es energía y es ahí donde entra la espiritualidad en todo. Entonces, eh, desde el cocinar hasta el comer nuestros alimentos, la gratitud, eh, la sencillez, la simpleza con que cocinamos y, y todos esos buenos deseos se manifiestan en la pureza del alma. También la forma en que nos nos relacionamos con nuestras mascotas, cómo las cuidamos, cómo podemos hacerlas sentir bien. Nosotros mismos, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, pues imagínense con el entorno, con todo lo que nos relacionamos, cómo podemos vivir, cómo sería nuestra vida. Fíjense acá, al manejar, ¿cuál es mi estado? Será un estado pacífico, tranquilo, donde permito que las personas también puedan sentirse bien con, con, con la forma en que yo manejo, mis, mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando cuando estoy manejando? ¿Será que estoy pensando en el otro, en la otra persona que quizás cometió un error, se me atravesó y ya digo palabras violentas, fuertes? ofensivas para la otra persona o será que simple y sencillamente yo me concentro en mí como yo esto lo comparo mucho con con el alma y el cuerpo, donde el cuerpo es el vehículo y yo soy la que dirijo al cuerpo. Pues a la vez el alma y el cuerpo cuando están manejando también están dirigiendo otro vehículo que es el automóvil o que es una motocicleta, la velocidad eh, el estado en el que estoy manejando, si estoy cansado, si, si más bien tengo entusiasmo, o si más bien estoy utilizando una velocidad que no es la apropiada, cuál es la música que escucho, qué es lo que está pasando por mi mente. Y bueno, eh, esa es la idea, traer espiritualidad a todo lo que hago, fíjense en el trabajo, ¿Cómo puedo mejorar las relaciones laborales? ¿Cómo puedo estar tranquila, tranquilo, en paz con lo que hago, aceptando lo que hago, haciéndolo con con todo el entusiasmo, el empeño que le puedo hacer, la creatividad que puedo poner en mi trabajo y también las relaciones con los compañeros y compañeras? Cuando llego a la casa, si tengo ese espacio favorito en mi casa, es porque yo misma lo puedo crear, yo creo ese espacio. Y entonces sentarme cómodamente, a reflexionar, a atenderme y atender a mi familia. Y a la hora de dormir, ¿en qué estado estoy durmiendo? ¿Cómo hago esa acción para yo sentirme bien? ¿Para que al día siguiente yo pueda amanecer con deseo, con entusiasmo, con más ganas, con una actitud positiva ante la vida. Entonces esa reciprocidad es muy importante. Uno de los ejercicios que a mí más me gustaron cuando hice el curso del Raja Yoga fue esta. Es cómo mantener nuestras actuaciones en las relaciones, cómo mantenerlas positivamente, en armonía. Y es una reciprocidad, me di cuenta que era dar y dar, y ganar, ganar. Entonces, ¿qué aporto yo a mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo me doy todos los días? ¿Qué aporto a mi familia? ¿Cómo preparo las cosas en mi casa? ¿Con qué mirada, con qué sentimientos les estoy dando el amor que siento hacia ellos? sin necesidad de palabras, o bueno, un buen gesto, una palabra desde el corazón, eso se siente porque todo es energía, todo es vibración. Y aunque uno no diga nada, se ve con el gesto, se ve con la mirada, se siente cuando realmente queremos escuchar. Pero también, ¿qué aporto a mi comunidad? ¿Cómo me relaciono con mis vecinos, mis vecinas? Y en lo laboral pero también el entorno, la naturaleza. ¿Será que la disfruto? ¿Será que realmente trae bienestar a mí esa reciprocidad? ¿Será que yo le doy, le devuelvo algo? Por ejemplo, en el manejo de residuos orgánicos. ¿Será que tengo cómo manejarlos? ¿Será que separo los residuos valorizables para que se vayan a reciclar? Y con el Ser Supremo. Dios. Alá, como queramos llamarle, cuál es nuestra relación con él, qué le aporto a Dios, cómo le puedo ayudar en estos momentos que en los que está pasando la humanidad, que, que son de incertidumbre, momentos de, de soledad, pero no esa soledad que a veces nos gusta, de estar con nosotros mismos, de disfrutarnos, de conversarnos, no, sino es una soledad de miedo es una soledad de, de no saber cómo interactuar. Entonces, ¿realmente qué le estoy aportando a Dios para que Él pueda utilizarme y pueda eh, llegarle a todas estas almas que están agobiadas? Otra de las actividades que, que me gustan también y que me, me ayudaron mucho a, a ver mi, mi espiritualidad en cada acción es... ¿Cómo han sido mis, mis, mis, mis estados emocionales durante el día? Entonces, desde que me levanto, me voy al trabajo, me relaciono con mis compañeros, con el trabajo, por supuesto, hago el trabajo. De repente me relaciono con otras personas, de repente ya me dirijo a mi casa. ¿Cómo ha sido ese estado emocional? ¿Cómo ha sido ese estado emocional ya cuando llego a la casa y tengo que relacionarme con la familia y después a dormir para volver a empezar el día? Y esto lo puedo hacer todos los días, es como un registro, así lo veo yo. Y ponerle caritas, emoticones ahí de emociones, vean, este está feliz, este está así como medio travieso, este está ni feliz, está contento, está bien. Otro sorprendido, ¿será que en el día algo me sorprendió? ¿Será que en el día algo me puso triste? Bueno, y después contar esas emociones y ver cuál es mi estado, cuál fue mi estado ese día. Pero eso no queda ahí, la idea es poder eh, mejorar cada día y transformar esos sentimientos, esas emociones en algo más espiritual. Transformarlo y llevarlo a la acción cada vez más. Verán que se, va a, trans, se va, va a quedar como una práctica, como una práctica espiritual cotidiana que luego se va a hacer cada vez más natural en nosotros. ¿Y qué beneficio me dan los actos que realizo? Entonces, vamos a ponernos cómodos y cómodas de nuevo, aunque ya estamos, porque desde el principio... Abrimos nuestro corazón y nuestra razón para poder comprender que yo tengo la decisión. Tengo en mis manos, gracias a mis esfuerzos, que cada vez se transforman en logros, eso que quiero cambiar. Cada vez más, me siento en paz, en calma. Cada vez más mis acciones son pacíficas. Llenas de espiritualidad. Llenas de amor. De paz. De felicidad. de sabiduría, acciones más limpias, más puras. Cuando controlo mis pensamientos, puedo decidir y en ese silencio sentir lo que debo hacer, sentir el beneficio para mí y para los demás. Sentir que ese pensamiento se va a convertir en palabras, en miradas, en actitudes y en acciones bondadosas, llenas de misericordia, llenas de luz, para dar alegría, para confortar los corazones. Y así voy desarrollando la paciencia, la calma, Y cada vez más llego a la esencia de lo que soy verdaderamente, un ser de paz, un alma, llena de cualidades, de especialidades que se reflejan en mis acciones. Porque soy un ser espiritual. Y cada acto en ese estado va a ser valioso. Y se va a desarrollar el poder de la cooperación, de la tolerancia. Del adaptarnos. Del discernimiento. Para hacer mejores acciones cada día en mi vida. Om Shanti. Bueno, esta es esa es la tarita del día de hoy, Agradeciéndoles que, que me hayan acompañado. Y deseándoles que esta semana sea llena de acciones espirituales que puedan traer la espiritualidad a ustedes en la práctica, en lo cotidiano.